¿Qué tal? Mm -mm. ¿Qué tal? lo que vieron? ¿Sentimos, no? ¿Se pareció realista lo que vieron? ¿No? ¿Mucho? Mm -mm. ¿Las dos caras de una moneda? Que las dos son verdad y siempre hay cosas buenas por una. ¿Qué viste de ¿Qué capturas o que te hace llevar a lo bueno y a lo negativo? Bueno, lo bueno, no, el chico que. Oye, te da un estilo en paro a encontrar trabajo. La, ah, ¿no? la persona que tenía una discapacidad también. Entonces usted, que termina señora con un edificio en el proceso digital? Sí, porque ahí ha, hay algo como de positivo en que haya encontrado trabajo, ¿no? Y, y de negativo, ¿me dices tú? que sea por la razón o en el sitio donde, ¿no?, lo encontró, ¿no? ¿Les pareció esto? ¿Un engaño? Un engaño. ¿Un engaño por parte del marido o por parte de la política? Por, por parte de la política, Ajá. Es jugar con las aspiraciones de la gente, con las ilusiones de la gente. Mm -hmm. O sea, es el juego que vivimos todos los días. Sí, ¿no? A mi entender. Como, como que nos tienen un poco pillados, ¿no? Mucho. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Qué les parece? Yo creo que hay un tema que a mí me ha gustado mucho. Sobre todo que se ha se ampliado una palabra que creo que se ha perdido. ¿O ah, me ha gustado, porque es una palabra que se ha ampliado bastante, creo sí. que ya, ya no, se ha perdido, porque ya lo de barrio. Ajá. Hoy ya no vivimos en barrio, hoy todo el mundo vive en una urbanización, en la calle no sé qué, en la avenida no sé qué. Los barrios como tal, yo creo que se han perdido a mí, La verdad que me ha llevado a las épocas, yo no sé, no sé, 70, 70 y algo, cuando el movimiento original está en pleno ¿no? Y ha hecho una, una traslación en, muy bonita hacia lo que está pasando ahora. ¿no? Que te encuentras, o sea, antes en los barrios, la, la fuerza que tenían las sensaciones de vecinos. También la verdad que los barrios tenían carecia y había más espíritu de barrio. La gente participaba en la calle. El barrio lo hacen los vecinos, los niños y todo el mundo. Hoy en día no ves nada en la calle jugar a los niños. Y los niños hacen barrio, la gente mayor hace barrio y, y los... Y los paisanos sí. o en sea, el barrio y tal hacen barrio. Eso yo creo que se ha perdido. Y ahora somos demasiado individualistas porque ahí estamos en una sociedad donde nos ha llevado eso. Si no conocemos ni a los que viven en nuestro bloque, ¿vale? Se sí. ha pasado que eso se ha aprovechado. El poder el político se aprovecha de esa circunstancia y hace lo que quiera. Yo precisamente no soy de Santander, vivo de en de un pueblo de al lado donde el movimiento vecinal siempre ha sido muy fuerte. Sí. Hoy en día ya no es tan fuerte el poder, porque tuvimos un alcalde. Que fue presidente de, de la región, de esta región, y era muy impulsivo, y se lo cepilló. ¿vale? Y la gente, bueno, al final se convierte también en ciudades dormitorios, donde la gente tampoco participa en estas cosas. Y vengo a dar allí que quiere modificar un barrio, una zona de las más casco antiguo que él quiere modificar. Entonces, el alcalde dice que, como lo llevan en su programa, pues lo va a hacer. Los vecinos dicen, no lo queremos que lo hagas. Somételo al referéndum. Dice, no, no, como yo llevo en el programa, y todas las fuerzas del ayuntamiento están en contra. Pero al final, no se ve el espíritu ese que había entre de los vecinos y demás, que, ojo, eh, cuando sí. los vecinos se unían... Me quedo con esto, eh, que me, me parece muy interesante lo que capturo de, de tu intervención, que es, antes sí que se luchaba mucho, ¿no? Y ahora no, ¿no? que... que ¿Opinan lo mismo? Porque no es la primera vez que oigo que antes, antes había como mucha más fuerza y de hecho la señora María hay un momento en el que dice que antes se luchaba y ahora se está perdiendo, ¿no? No sé si están de acuerdo con esta idea o... Lo que está ocurriendo aquí en es lo que comentabas, o sea una tendencia del capitalismo que nos lleva a todos al individualismo al de satos de, no conocer a todos los entonces, perdón a la gente que vive en tu mundo que no conoce a nadie con lo cual, estoy yo solo, como mucho de familia y ¿qué pasa? que entonces no hay, no hay comunidad y entonces no hay nadie que se oponga a los designios de, de los políticos y de la, de la gente que dirige. pero esto es una estrategia y está pasando a escala global en, en todo el mundo pero cada vez va más y el tema es que lo compramos. Entonces, mientras eh, ¿no haya una toma de conciencia de, de quitarnos de todo eso, la cosa va a seguir esta tendencia. Peor? ¿Cómo podemos avanzar en, en esa dirección? De, porque es un poco la... Nosotros la, la temática que traemos hoy es esa necesidad de participación, ¿no? que entronca bastante bien con esto que que Está empezando a salir ahora aquí en el, pues en yo el debate. ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo la misma opinión que vosotros. Ajá. Yo pienso que la gente es muy cómoda. ¿Sí? Independientemente de que conozcas a tus vecinos o no. A veces, por suerte o por desgracia, les conoces demasiado. ¿Sí? Cada uno va a lo suyo, pero lo más cómodo es dejar eh, que otro haga las cosas. Ajá. Incluso en el mismo edificio donde vives, lo puedes ver las reuniones de vecinos que pues todo el mundo opina pero luego nadie lucha por conseguir lo que quiere y luego con los poderes políticos es muy difícil luchar porque una vez que tienen los votos hacen lo que les da la gana uh -huh. entonces el tema de las movilizaciones tiene que ser o muy organizado y a gran escala o bueno las personas por sí solas o por pequeñas asociaciones lo tienen muy difícil para conseguir cualquier cosa por el tema de la comodidad. Sí. Siempre buscas, tú vas a a un sitio, y luego si hay muchas personas que se tienen que unir para hacer algo, pues bueno, es más cómodo, no, yo ya lo he dicho, si lo bien y... Sí, como si se hicieran solas las cosas, ¿no? Sí, exactamente. Uh -huh. Y ahí, hay de lo que habéis visto aquí, algo de esa comodidad de En el decir pero no hacer, ¿sí? ¿Sí? sí. ¿Dónde? Por ejemplo, en el, en el personaje que está en el bar, sí. dice: Ah, sí, estaría Paco, ¿no? Creo que, creo que lo he entendido, no sé si lo he entendido bien o más, porque estaba también pendiente sí. de otras cosas, ¿no? Pero, mm, sí, bueno, por ahí un partido y tal, sí, pero yo este día no puedo. Ah, sí, pues, no. sí el, el visitante del bar, el jugolero, sí. ¿no? Sí. Que parece que se apunta todo en el bar, Sí, eh... Pero luego a la, a la pues bueno, él lo apoya pero no va a hacer las cosas. Eh, por ejemplo, el, el chico de las gafas. Eh, le dice, pues vamos a hacer una fiesta porque él cree que así, pero luego busca, no sé si es el chico de las gafas billas, que busca personas y todo el mundo tiene mucha prisa no, pues yo no puedo pero claro, luego la gente sí que se quiere beneficiar de lo que ellos consigan pero no apuñan entonces yo creo que es un tema de comodidad simplemente de no gastar tu tiempo en conseguir cosas para los demás y bueno, como los demás tampoco lo hacen pues, entonces al final la gente que se mueve es la que está verdaderamente interesada mmm, en algo concreto yo soy yo, ¿eh? Sí, sí, sí, no, pero yo pues, si estamos volcando y, y sacando, bueno, pues posturas y, y por diferencias que sean, maravilloso, ¿no? Se trata, se trata de abrir este, este diálogo, ¿no? Porque sí que es verdad que hay este personaje que parece que, que bueno, sobre ella ya carga todo, ¿no? Pero hay cierta comodidad por parte de algunos, ¿no? que se podría esto modificar? ¿se podría hacer algo? Comparto eh, la lectura de los compañeros y sí. se altera, o una de las posibles formas de, de luchar con, contra esto que, en, lo que hemos visto en la obra de, de teatro lo que vemos que, que pasa en nuestros barrios en nuestras ciudades, en nuestros pueblos es, es lo que estáis haciendo vosotros el eh, promover un foro con, uh -huh. con la gente crear... Eh, conciencia de, de grupo compartir puntos de vista estudiar qué es lo que qué es lo que nos afecta qué es lo que compartimos y cómo vemos las cosas así que yo creo que, que la mejor forma de, de combatir contra este individualismo es, es la actividad que, que estáis desarrollando vosotros así que muchas gracias por... nada muchas gracias a, a ti por por, por esa apreciación ¿Y, y tú crees que aparte de esa valoración que haces de lo que es la propuesta en sí, pero de, de lo que ha ido sucediendo en las diferentes escenas, es que se podría haber hecho algo para, para avanzar y para fomentar esa participación y, y avanzar un poquito y conseguir algo? Dentro de lo que el planteamiento que hemos visto? No. No sabría decir. Yo me he visto muy reflejado en la, las veces que intentas sacar adelante algún tipo de actividad, que es un sacrificio personal brutal. Tienes que invertir tiempo, espacios en, en intentar sacar un trabajo adelante y ver que, que solo es estrés, que, que se está mejor haciendo yoga que, que yendo a las batucadas ahí a, a pelear. O viendo a marcha, ¿no? pero es muy importante estar uno centrado y estar uno bien para poder participar de la comunidad, yo creo. ¿no? O sea, lo importante que es estar uno en una sintonía. Sin eso, yo no sé cómo, cómo podemos construir nada. ¿Estás de acuerdo con él? Sí, sí, sí. ¿Y hay sintonía en, est en estas escenas? ¿Hay sintonía que favorezca a esa fuerza que vaya en esa dirección? De participación, o hay lo contrario? Yo supongo que lo contrario siempre ha ido al final. Había muchas propuestas y todas han ido. Oye, no te, no te digo, ¿puedes hablar más alto? Que todas han ido decayendo. Todo lo que se ha proponiendo siempre había un algo que torcía totalmente el plan de. ¿Qué podía haber pasado para que no se hubiera caído? <tose> No sé. Siempre hay una pared que te frena y que hasta aquí puedes llegar y de ahí ya no vas a pasar, intentes lo que intentes. vosotros pues qué pensáis que podría haber hecho yo para que esto cambiase, para convencer a la gente? Lo que creo Porque es que la yo he intentado. Está, la gente está desanimada, se piensa que no van a conseguir las cosas y a veces ni lo intenten. O tienen miedo a represalias. Y que gente se queda con el regalito pequeño... Eh, ese puesto de trabajo que te dan y eso porque realmente es necesario tenemos eh, que salir adelante y, o todo es pues, el partido de fútbol, pues mira, pues al final siempre hay un aliciente aunque sea ínfimo y que eh, destruye tu, eh, su camino de conseguir un, un árbol, no claro, pero entonces ¿qué se puede hacer? cambiar el talento bueno sí, eso, eso sería bueno, otro es, después de escucharles que sepan que voy a trabajar más fuertemente para que ustedes sean felices de verdad es un placer para mí ser alcalde de esta ciudad bueno, tenemos un equipo de trabajo de Profesionales Que diariamente perdón, cabrón, Que diariamente se dejan la piel Por la ciudadanía De esta región conseguir Para conseguir El bienestar de todos los ciudadanos y a eso le llama el bienestar bienestar trabajo, dinero una ciudad con vistas a un futuro turismo, desarrollar ¿y la ciudadanía que? <risa> <risa> y el dinero para quienes huirá que está aquí el alcalde y aquel chico nos hablaba del de tema del trabajo y esto es una constante que se ha ido respirando desde que hemos empezado el debate ¿Hubieran cogido el trabajo o no? Sí, por supuesto sí ¿Hubieran aceptado el trabajo? Es con lo que acuaran aquellos con las necesidades de la gente. Entonces no hubieran, hubieran aceptado el trabajo, supongo que por necesidad ¿Tenían necesidad real de trabajar? Sí. No sé si estaban viviendo con la pensión de la señora, la familia que hemos visto. No, porque Juan ha no trabajado. Ha dicho, cuando salga del trabajo. Sí. Claro, ¿sí? Dispensan ¿Sí? todos en las últimas obras que se han hecho en esta ciudad, que han ofrecido trabajo, a gente, en realidad ha trabajado gente de la ciudad, o que ha trabajado gente de la ciudad. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ha creado empleo dentro de la ciudad? Pero no ha creado empleo dentro de la ciudad. Porque siempre, si nos están vendiendo una película de que tenemos puestos de trabajo, no hay puestos de trabajo y no hay puestos de trabajo. La realidad, dos, tres años, donde gente que viene de fuera, gasta bastante menos dinero y luego se marcha. Y el problema es que estamos bien construir, pero está bien construir para cuántos, para quién. Hay trabajo, o sea, hay más necesidad de viviendas en la ciudad porque tenemos 25.000 viviendas vacías. Necesitamos más viviendas, vamos a tener trabajo un año, dos años y luego crecer, porque no hay industria. En cambio de la construcción, el trabajo es temporal. O reformas, si te cosas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo digo que no haya que, que trabajar. Evidentemente, no hay que trabajar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el pan para hoy es amaño para mañana en muchas ocasiones. Es un puesto de trabajo que tienes, casi para tres años, mil no euros, trabajar en Árboles, o sea, todo el mundo, que todo el mundo participe, que cada cual venga y nos proponga sus ideas, que generar más debate, que esto volver a recuperar eh, el asociacionismo que hubo aquí hace 40 años. Esta asociación, la antigua, porque esta es recuperada, fue la más combativa de Santa Yo entonces lo debía viví aquí, vivía mi novia, Era alucinante. Aquí se consiguió quitar las vías, poner semáforos, un montón de cosas. Vendía los problemas o otros. Y si entonces se mueva, ahora también podemos. Somos más mayores, tenemos mejor educación, tenemos más cultura y tenemos más que ¿Qué tenemos que hacer juntos? Yo... ¿Y entonces, qué pasa aquí, qué ha pasado aquí, Juanjo, para que no favorezca a esa unión que tú defiendes? Bueno, esto es, este barrio, lo que yo tengo así, es un barrio de unión de aleanos todos, somos aleanos. La gente vino de fuera porque a mí me gusta. Este era el pequeño Bilbao de, de, de Santa Fe. Estaba toda la industria de la valosidad, eh, los concesionarios de los coches, eh, la lonja, las bodegas la flota de pesca que tenía 60 70 barcos, que un lugar de ellos. había un movimiento, había mucho que este barco. Pero poco a poco todo eso se fue, los concesionarios se han ido a las afueras, la flota prácticamente desapareció, y al final esa industria que quedaba a desaparecer, ¿para qué queremos casas? La gente, pues, poco a poco se hacia afuera. De hecho, Santander ha perdido 25.000 habitantes en los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Y un trabajo temporal no te gratis, para un tiempo. ¿Qué ocurre? Que la gente, pues, va afuera, eh, tiene otros problemas. Y hemos señalado los políticos. Yo pienso que todos, todos en general, no de los del... Los que gobiernan y los de la oposición. Todos los hemos hablado. Los han utilizado. ¿Nos cuentan algunas claro, ¿Cuáles son los sentimientos de cada uno? es si mismo están viendo las relativas, lo que cada uno. Y es lo mismo que pienso yo. ¿Qué necesitamos aquí? Pisos, ¿Más pisos? Bueno, ¿tú? para aquí. ¿Hay trabajo? Ya decía él, él, él lo conozco, él, conozco su nombre, Quique que bueno, que esto, y esto sería otra parte del foro, sería ya el tema ya cambiar los políticos, ¿no?, cambiarlos, ¿no?, pero nos, nos interesa ver qué cambiar de aquí y en concreto, qué se puede cambiar de, de esta situación que hemos dibujado para ir hacia, hacia la participación, hacia mejorar, ¿no?, y que tal es la razón, la ciudad pierde, pierde habitantes, como todas las ciudades que en el mundo, por una sencilla razón, porque las ciudades se a convertir en parques de atracciones. Eh, hay una, existe una cosa que aquí no se ha dicho, pero el acceso al alquiler o a, una, a la compra de una vivienda es súper difícil. ¿Y qué pasa esto? Que esto es en base a, a Airbnb, que no sé si no es lo que es, lo de de habitaciones y tal. Y la, las ciudades van a ser eh, pues, parques de atracciones para el turista, los habitantes, la gente que trabaja aquí, la que haga servicio en el centro de la ciudad va a vivir en la afuera y, y yo no soy de Santander, yo vivo en este barrio hace un año, casi un año y tengo la suerte, porque tengo un sueldo que me permite alquilar aquí, pero no todo el mundo, es decir, yo tengo compañeros que no se pueden permitir vivir en el centro de la ciudad yo hasta hace nada estoy viviendo más de años, entonces esto hay que analizarlo también, ¿eh? Porque en el centro de la ciudad no va a vivir nadie. Y Entonces, aquí, ¿tú, propones que, ¿tú opinas que sí sería interesante que sí se ampliaran las viviendas que se pudieran construir? No, yo no, no, no considero que, que la solución sea ampliar la vivienda, sino cambiar el modelo. Lo que no nos podemos permitir es que una vivienda fueste, siento como poco, el alquiler, no hay sueldo de, de ese calibre y, y claro, la unidad del barrio se pierde ¿por qué? porque la gente joven ya no vive en el barrio, ¿no? porque los hijos de, de la gente que la, la gente que se ha criado en este barrio ahora estará viviendo fuera y después pues, se va perdiendo esa unidad la gente más anciana va sí. yo hablar mucho como de juventud, como que no se participa, como que no luchamos como que no Veo a gente joven hoy aquí también, Veo que hay gente joven escuchando y creo que la obra de teatro, las tres personas que son más activistas son relativamente jóvenes. Creo que a lo mejor también hay como otro tipo de problemas, ¿no? la obra se ve como que no se ponen de acuerdo, igual es que nos cuesta un poco ponernos de acuerdo, pero yo creo que ganas y crítica y muerta. ¿Qué os parece esto que lanza ella? Como que hay como mucho desacuerdo entre los activistas, ¿no? Y que eso tampoco favorece a, a la cohesión, ¿no? a, a la participación, a que estén unidos, ¿no? Bueno, a mí me parece que estaba bastante. tenían bastante claro el objetivo. Sí. El problema eran las cargas. Mm. Pues Juana, con hijos, trabajo, vente para acá, vente para allá, recopilar sí. firmas, lleva la, reúnete. El otro, quemado por la pega de carteles. El otro, no sé qué. Creo que al final son poca gente peleando, que aunque tengan un objetivo común. Tienen sí. también una vida y... ¿Tenían un objetivo común ellos? Sí, que no se construyera eso. Vamos, uh -huh. yo así lo he entendido. Sí, sí, no, me, me pregunto, pregunto. pero... Pero... Eh, ¿Pero podrían hacer algo más para, para que pudieran haber llegado a otro lugar? Bajar los huevos. Perdón. Más el acuerdo entre ellos porque son personas que quieren lo mismo. Ajá. Esto yo lo he visto Mogollón también, sobre todo entre gente de las que son los gente no, supuestamente más idealista o más tal. Y tenemos cada uno nuestras ideas, y nos cuesta mucho dar el brazo a torcer porque las cosas no son como exactamente nosotros queremos, ¿sabes? Se ha visto en esos dos chavales que la uno quería hacer una manifestación, fiesta o no sé qué, y el otro quería cortar las calles de la ciudad, ¿sabes? Y al final se ha tirado el uno por un lado y el otro por el otro. Es como, pero si queremos lo mismo. Podría haber mejorado si hubiéramos si apostado por buscar un acuerdo, por buscar más acuerdo entre ellos. Pues sí, porque al final no se habría quedado el uno solo y el otro por ahí, o sea, guión, tal. Si la gente no buscara justo un plan perfecto y dijera, mira, esto vale, para el objetivo común me da igual, me voy a saltar ciertos principios míos maravillosos un poco por ahí, pero el fondo significa los medios según y cuando. En este caso, pero yo no creo que sea un problema de ideas políticas tú en un barrio tienes un objetivo y a mí por ejemplo las ideas políticas son exactamente igual si yo quiero una fuente en el parque voy a cons quiero conseguir la fuente en el parque yo creo que es una cuestión también de saber manejar la publicidad como la manejan los políticos pero los políticos en general de cualquier ideología y de hecho de la decisión, eh, cuando ves por ejemplo um, que se da publicidad eh, ya no hacemos políticos, sino eh, además a lo mejor eh, de algún accidente o de, alguna, de algún suceso que ha ocurrido. Cuando se le da publicidad, eh, yo pienso que eh, las fuerzas de orden se ponen más a ello, ¿sabes? Como que tiene más importancia que la opinión pública, eh, pues eh, que no haya alarma, imagínate, porque si tú das publicidad. Igual que el alcalde está dando publicidad a que va a dar puestos de trabajo, ¿no? eh, pues si tú das publicidad de que necesitas eso y armas muchos jaleos sin, sin, sin tener por qué cortar eh, no calles o hacer cosas, a lo mejor eh, le resulta más rentable al político eh, dar su gran factor set, que tener esa mala publicidad, que en realidad al final es en un porcentaje muy alto lo que más les importa. O sea, y eso tiene es un coste político para ellos y el signo que sea. Da igual. Muy bien, vamos a ver. ¿tú, ¿Tú tendrías una propuesta para poder buscar el acuerdo entre los dos? ¿Te parece sí. que puede mejorar? Que se olviden de sus ideas y que piensen en lo que quieren. ¿no? Que al final sí. es lo práctico. Sí, vale, claro. ¿Podría ser una propuesta? Vamos a verla. Sí, yo tenía una vamos a verla. Venga, vamos a verla. Anímate. Ver. Vamos. ¿Cómo te llamas? Eh, Sofía. Sofía. Bueno, vamos a ver. ¿Eh, ¿Por qué te gustaría cambiarte? En la. Jornada de soy yo. ¿Qué <ríe> ¿Sí? Tenemos una. ¿A una mejor la posición del alcalde, pero no en su trabajo, sino en es su estatus y es, su comodidad. Ese no te lo voy a regalar, porque todos queremos sí. ser en el del alcalde para mandar sí. Pero sí que vamos al acuerdo, ¿no? Al, un poco también sí. lo que ella proponía y que estaba ahí sí. dialogando, sí. Sí. y era esta reunión en la que uno opina de llevar las cosas de, otra, de una manera, y él, sí. él, él sí. de una sí. manera más pacífica y él de una manera un poco más Muy radical, bien. Y agresiva, y ella la pobre ahí en medio, ¿no? Entonces, sí. ¿por quién te gustaría cambiarte de dos? Es que por ninguno. <risa> no, no, no, no. Es que yo soy una persona de objetivos. Si yo tengo una fuente, por ejemplo, sí. por ponerte ese ejemplo, ¿no? Pues yo primero me dirigiría al el ayuntamiento, intentaría, y si no, eh, pues intentaría eh, que toda la gente del barrio quisiera la fuente independientemente de sus ideas. Porque yo no las tengo, las ideas. Yo lo que quiero es la fuente. No sé si me explico. Bueno, pues igual. Entonces, igual. de esa manera, posiblemente la gente se olvidaría de sus ideas y diría a ver, ¿qué queremos? ¿Queremos la fuente? A ver cómo la hacemos. Vale, vamos a... Vamos a, va, te voy a poner Porque a mí el... que, que una persona piensa de una manera y otra de otra me da igual. Muy bien. Pues yo creo que... Has hecho mal, exactamente. <risa> <risa> no, no, yo creo que eres Juana intentando comenzar a llevar. Yo creo que <risa> no pues Venga, que te sirve llevar. <risa> Vamos a hacer una cosa, vas a ocupar el lugar de Juana, sí. ellos dos van a arrancar y esta propuesta me gusta mucho más que cambiarte por uno de los dos, que trates de mediar entre los dos a ver qué sucede, porque ella parece que no lo consigue y se queda sola. Entonces, vamos, a, vamos a probar, vamos a probar. ¿Me dejas el pañuelo? Este es el signo. Ustedes se han dado cuenta porque son muy listos y muy vivos y sobre todo porque hay niños que varios actores han hecho diferentes personajes. Tenía que habérselo dicho desde el principio, pero bueno, es algo que se vio con claridad. ¿no? Entonces, si quieres, siéntate ahí y... No sé, cuando a ti te parezca oportuno, medial, pues en verdad sí que está. Bien. ¿Estás seguro de que estás diciendo? <risa> <risa> <risa> <risa> ¿No es de verdad? ¿No sigas con eso? Ah, no, no, tenemos que hacer algo, tenemos que hacernos escuchar. Si no nos escucha, ¿qué vamos a hacer? Nos están tomando el pelo, compañero, nos están dando... Pañitos de agua tibia, Jorge, así no funciona. Sí, Jorge, a ver, así. ¿Tú cuántos años has pasado? con los míos no has hecho caso. Lo que tenemos que hacer son propuestas. Justamente pues estoy en tu casa. Estoy en ya. Estoy en casa. tal Sí, sí, sí. os estoy oyendo a discutir. A ver, ¿pero qué era lo que queríais conseguir? Hombre, a ver. De lo, lo que, que se, se trata ahora mismo es de crear unidad. Lo que tenemos que conseguir es que el barrio tenga este sentimiento de unidad y eso se consigue no con la confrontación que propone aquel compañero, eso se consigue con acciones pacíficas, claro, lúdicas. Claro, claro. Yo propongo hacer una fiesta con música... Comida, no comida, sí, de, de vegano... Vez, poniendo verde, sí, de verdad. Lo que estamos intentando hacer es que nos escuche la gente, que nos escuchen las instituciones. Y nos están tomando el pelo una vez sí y la otra vez también. Y nos meten cuentos y ahora ya salió el alcalde diciendo que ya están las, las, las bueno, viviendas Jorge, listas. ¿Qué vamos a hacer? Jorge, ¿qué te parece si, si la dejamos a ella hablar? A ver, sí. yo, yo sé que estás en una situación... Ya, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, por eso he entrado con cuidado, pero a ver... ¿Tú qué crees que son formas? Pues yo lo que creo que debemos hacer es hablar con los vecinos para saber exactamente qué es lo que quiere cada uno. Y decirles, igual que dice el alcalde que les va da a dar trabajo, decirles... Yo voy a intentar conseguir exactamente lo que tú quieres, pero necesito que me ayudes y que bajes este día al ayuntamiento. Y yo no lo voy a conseguir. Estoy y entonces vamos, hacemos la propuesta <risa> en, el, en el ayuntamiento y seguro que nos escuchan Estoy totalmente de acuerdo con la respuesta. Las propuestas ya las hemos recogido. Y de lo que se trata es que se sientan en un espacio cómodo, que puedan venir con sus hijos, pero es que ya hemos hablado con la gente, con la gente ya hemos hablado las propuestas que la están propuesta ahí. Fiestas, ambiente lúdico, crear el barrio, sienta esto como que es suyo, que se puede comer aquí. Y es ¿Y ¿Eso es lo que quieres tú? Claro. no es lo que quieras conseguir? La puerta. La puerta. La puerta. La puerta. Pero es que él solo quiere. quiere. Yo lo que propongo es que cortemos las calles, básicamente, que nos ponen atención. Es la única manera de que nos pongan atención. De que venga la prensa, de que vengan los diarios, de que venga la televisión. Todo eso. Pero eso ¿cómo lo hacemos? Haciendo un acto, un acto de fuerza, un acto de presión. Eso es lo que necesitamos. lo único que vamos a conseguir es que venga la policía y nos abra la cabeza. Pues que vengan. Hablamos de ellos. Yo, con elementos así yo no sigo. Mira, lo siento. Mira, no, pero yo a... que no, no lo si siento. No, algo, tenéis si tenéis que olvidar a los pero ¿cómo voy a hacer, hacer a una cosa sí, intermedia? Y por pues, supuesto, que no, hay no hay que hay alterar el orden público, <risa> <risa> pero que no le quede más <risa> remedio a los medios de comunicación que hacerse eco de lo que nosotros queremos que es que me... y poner en un aprieto a los políticos para que no les quede más remedio. Escucha. que ceder porque les resulte más rentable ceder a lo que estamos diciendo que no es ninguna cosa que vaya a perjudicar a nadie y en cambio sí que si lo, si lo hace les va a dar el beneficio de que la opinión pública pues eh, va a estar un poco, un poco más a su favor mira ellos que un revivimiento político de lo que nosotros queremos ah, o a sea, los que ahora, no nos da igual lo que pues, queremos mira, es lo que yo, entre comer. la que se vende al poder sí. y el, el que quiere que nos en la cabeza sí pero <laughs> voy! <laughs> <laughs> ¿Qué se va a hacer? Ah, vamos, ahí mete música, cocina vegana y no vegana. Parece que se le ha escapado el activista, ¿no? Un poco. Lo, lo ha sostenido, ¿no? Pero. No sé. Parece que lo consiguió, ¿no? No. No. Sé que. Difícil. hay ¿Hay algo que se pudiera hacer? Lo que pasa es que al final creo que nos centramos en lo que queremos cada uno. ¿Sí? Y a veces más en cómo lo queremos hacer que en lo que es el fin. ¿Sí? Yo lo veo hasta a veces cuando hacemos fiestas en el colegio. que queremos? ¿Qué queremos? Queremos dinero porque necesitamos algo. Y al final acaba siendo una lucha de si Coca-Cola puede ayudarnos, pero es que Coca-Cola es buena o mala. Perdón. O sea, ¿Sabes? O pues si queremos que haya huevos psicológicos en las dos días o que no. Vamos a ver, es una fiesta que queremos para sacar un dinero para mejorar el parque. O para lo que sea. Y cada uno finalmente tanto sus si ideas y las quiere, quiere las cosas de su manera. Porque es la única manera Y se pierde mucho. ¿Tienes una propuesta para esta escena que hemos visto? Pero es sí, la que ya hemos lo visto, he dicho eh. yo, cerrar ¿Sí? y hacer un fiestón. ¿Ah, sí? Bueno, es una mezcla de las sí, dos, ¿no? Sí, sí. ¿Tu propuesta sería poder ponerlos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Esto pasa por... Esto pasa por ¿Sí? Pero vamos, alguien está aquí <risa> Ella lo ha dicho aquí sentada, pero alguien lo quiere probar aquí. Y ya he has... estado no. a punto de conseguirlo, ¿no? Pero.. ¿Sí? ¿Quieres probarlo? Sí. sí. sí. lo no que puedas mira Luis te repito cuarta <risa> ya que no se puede así compañero que no se puede, que necesitamos algo que presione a la gente necesitamos llamar a la prensa necesitamos hacer realmente que nos escuchen compañero que me tienes cansado ya repitiendo lo mismo pero ¿cuántos años pero que esto o sea, es así si desde los pues justo desde esta me estoy cansado hola hola estoy... hola hola qué tal, ¿Qué tal? ¿Qué tal? cómo estamos ¿Tú? bien y vosotros bien pues acá, pues... acá cuéntanos pues nada qué os estaba oyendo y seguimos igual no siempre Aquí, igual el radical que lo único que radical lo, lo, lo, lo que quiero es que lo que quiero es que nos escuchen eso es lo que yo quiero bueno bueno no se hace exagerado radical tampoco es Sí, claro, que sí no, que lo no está. Lo que pasa es que está cansado sí. porque nadie nos hace caso. Que no. Quiere llamar la atención. Claro, pero llamar la atención a cualquier precio para que. No. Viene la policía, nos abre la cabeza. ¿Y tú crees que alguien más va a volver a una manifestación? Que la no viene no. A nadie. Pues igual podríamos con viendo... encontrar un punto intermedio, ¿no? yo quiero hacer una fiesta. Yo quiero hacer una fiesta. Que esto sea algo lúdico. Que la gente lo vea como algo que merece la pena. La gente, eh, son cosas que se confunden, o sea, la gente va a la pachanga, va a la fiesta y después se le olvida porque está ahí. Sí, sí. Vale, ¿y qué os parece si hiciésemos unas pancartas en lo anunciásemos si en la prensa, qué tal día? Vamos a cerrar las calles porque queremos cambiar el bar, necesitamos unas cosas y vamos a utilizar a nuestros amigos, que tenemos muchos amigos músicos, vamos a traer a los niños, vamos a preparar comida si avisamos que vamos a cerrar las calles las la cogemos y las cerramos ¿La no, no, no las cerramos ¿La la no? con los niños, con las familias y con los gastos claro, de la comida no. y el que esté llena de la, la no otra le lo es, lo es que no lo ve no, no, porque no, porque no podemos se enfrentarnos se a la, la, sal, sal, a la no, comida la gente ya lo sabe, que el se saca del coche y le salga pero todo no, todo puede ser el barrio, no, va a ser un día, o lo hacemos un domingo, lo que sea pero, ¿y por qué no lo hacemos? Pues no sé, alguna de las esplanadas que tenemos por aquí, no molestamos a... Es que, como cortemos la calle, lo primero, ¿Primero permiso, yo no quiero que nos den. No, no, no estoy pidiendo permiso, tampoco. Pues viene la policía y nos corre... ¿Qué a... nos va a correr? Rato. Eso era en los 80, ya no nos corren. Yo... Vamos a estar con los niños, las señoras del barrio... Con los niños en la carretera. Mira, sí, a ver, se sí, me dio sí, una sí, tensión. Sí. <risa> <risa> yo tengo amigos que han participado en muchas cosas, de estas con los niños no pasa nada, no pasa nada, es que las cosas están más tranquilas. Por lo cual no hace falta cerrar la principal, pero igual alguna boca calle, podemos ir a un... ¿no? Bueno, una boca calle... Podemos cerrar algunas boca calles, si le falta una calle, salida. Sí. Algo y podríamos hacer, Y sin provocación, ¿no? ¿Y sin provocación? <risa> por favor, ¿eh? <risa> ¿Eh? ¿Qué provocación? ¿Comida vegana y no vegana? Sin provocar. No, pues mira, vale, no, vale. no, no. <risa> A ver, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? El fin es que nos ¿Es creamos unidad. Que... Es es ¿Os eso. parece? Cerramos alguna boca acá y vamos. Sí, Coca-Cola. Vale. <risa> como primera opción. Y si no, yo me cojo con Marqués de la mía, si me toques solo. Vale. Así me, así me si No, el ya pasamos al panel. De... Buscamos otra alternativa. Uh, uh. La Gracias. pero también hay dificultades en la familia ¿no? el marido acepta el trabajo se puede hacer algo también en la familia se puede modificar algo hay algo que pueda mejorar en torno a este querido personaje que lo pasa tan mal durante toda la pieza ahora nadie habla porque piensa que va a salir nadie va a salir si no quiere La más alta, no te preocupes. O sea, había sentido que una chica se tenía en la cadena que trabajaba o trabajara. Uh -huh. Esta y chica... Juana. Ajá, Juana. Podría haber ayudado, o sea, podría haberle dicho a marido que tranquila, tranquilo, que ella le buscaba su trabajo o que lo buscaba juntos. Y así Ajá. Trabaja, ¿no? Bueno, a mí eso me hubiese encantado. Lo que pasa es que yo tra trabajo de profe y... Ahí va a ser un poco difícil y además estándora ni mi cole definitivo ni nada. Claro, tu marido no es profe, ¿no? Mm. Se trabaja en la construcción. Trabaja en la construcción. Mm. Mm. pero es interesante esta parte de este punto en el que estamos del entorno familiar, ¿no? Porque sí que recuerdo al principio, Óscar hablaba de el tema del trabajo, del gran conflicto por aquí ¿no? salía también y que. ¿Qué se podría haber movido? No, no No estamos en el foco de la familia, pero parece que la familia sí que sale al principio con esto de, del tema de la aceptación del trabajo. También hay una relación con la suegra o tu suegra o su madre, ¿no? Ah, ahí se podría haber hecho algo. ¿Algo? Yo no te veía, estás ahí tumbado. Dígamelo. Que hay un fallo. Hay la, un fallo. La, la hija no es paseo grande para <risa> Es un fallo previsto, creo. Sea, el barrio va a ser muy modificado, ¿no? Porque se quieren hacer desde pistas de parkour hasta centros tecnológicos y un montón de cosas. Podría trabajar la gente del barrio. En vez de construyendo. Sí, pero o sea, tú, tú lo que.. Propone es que ese tipo de trabajo no lo acepte y que acepte otro. No, el barrio se quiere modificar para mejor, ¿no? Sí, bueno, hemos es, hecho un montón de. Esa es la pre, lo que pretende de... Juana, ¿no? Sí. No sé si. ¿Quieres preguntarle? Pues que esas cosas que se van a construir fuesen con la gente que supuestamente va a trabajar ahí. Ya, pero el alcalde al final parece que no, no, no. ya da luz verde. dar ¿Da luz verde? Sí, porque. Claro, yo llevo dos años sin trabajar. Y ahora pienso en mi familia. Yo pienso en mi hija y pienso en mi mujer. Me gustaría independizarme también, no vivir con mi madre, porque para mí es duro vivir con mi madre, vivir con mi hija. Yo entiendo a mi mujer, pero. Para mí es importante tener trabajo, es duro para mí, llevar dos años y no tener trabajo. Bueno, pero llama mucho la atención que no te hayas involucrado en nada en la lucha de tu mujer. que sale de trabajar, se va a pelear, a pegar carteles y tú, sí. dos años, y otras medidas? Bueno, lleva tu película, pero hombre, yo ¿no qué sé, lleva tu oficina a la niña, descargada un poco, mete tu, tu arco de firmas. O sea, Entonces no te interesa en nada, piensas en tu ver ¿eh? Sí, ¿qué os parece lo que ella.? Creo que me lo dice, riendo. Ya sí, a ves, para mí no es. Ya, ya, ya. Pero vamos, que no te he visto yo mucho interés, ¿eh? ¿Qué os parece ¿Qué es esto? ¿Qué os parece esta, esto que le dice ella? ¿Cómo te llamas? María. María. ¿Qué parece esto que le dice María al marido? Hombre, en el fondo no, no vive la propuesta como ella. Él tiene Ajá. otros intereses. ¿Podría sí, haber hecho algo más? El es encontrar trabajo. Uh -huh. Entonces, el juzgar es que no nos ha implicado. Es que... Bueno, es un mm. gato muy a la ligera, ¿no? Mm. Yo estoy de acuerdo con ella, ¿eh? ¿Con María? Sí. ¿Podría haber hecho algo más? Eso, sí. Es, es. ¿Sí? ¿Alguien está de acuerdo con...? ¿Estás bien? Sí, ¿Sí? con lo que habías apuntado tú mismo hace... Al principio yo creo, de, del debate, que en realidad quizá no necesita ese puesto de trabajo, que lo están utilizando desde los poderes políticos para condicionar tu, tu acción y en realidad pues te estás pudiendo permitir vivir en una casa con cuidar de tu hija y un, un miembro de la familia que tiene trabajo. Que... ¿Es una opción para ti que, que no acepte el trabajo? ¿Podría ser? Uh -huh. ¿Vamos a verlo? ¡Vamos sí, sí, a verlo! Sí, sí, sí. Bien. Uf, de verdad, sí, calín, sí, sí. No. ¿Qué te pasa? Ay, perdona, la entrevista de trabajo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué era? Que me han, me, me han ofrecido trabajo. ¿Te han ofrecido trabajo? ¿Y, ¿Y qué ha pasado? En, en las mil viviendas. ¿En el barrio? ¿Te das cuenta? Está intentando comprarnos a todos con el Contrato que mierda! que ha dicho? ¿Qué quiera. Es, es un contrato de 1.500 euros durante tres años. Nada. ¿Y? Nos, nos, podríamos, nos podríamos plantearnos el, el dejar de vivir con mi madre, el, el comprarnos un piso en medio de pedallos... <risa> <risa> ¿En medio de pedallos con medio de durante tres años? Sí. O... O algo mineremos. Que, que yo tendría que hablar con, con, contigo, que te tendría que pensarlo. Que, que no, no sé si, si, necesito, si necesito el trabajo. Si es que si, si no hay mi. Si eh, de... Mira, amor, el trabajo lo necesitamos, ¿vale? Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué no buscamos más? ¿Por qué no me das un poquito más de tiempo? ¿No te vas a meter a trabajar en el. Mira, Sol. Tres años y a saber luego cuánto tiempo es y mi niña entonces de mierda. Tampoco me va a solucionar mucho. ¿Cuánto, ¿Cuántos años sí. llevo sin, sin trabajo? Sí. Bueno, llevar dos años sin trabajar, acabamos de terminar el paro, acabamos de entrar en casa de tu madre, tampoco. Un poco más de tiempo, por favor, no te metas en esa mierda, si es que nos quieren comprar. No, si igual, igual, igual no lo no, no, no necesito, no sé. ¿Tú, tú estás como la viviendo con mi madre? Sí? No. Nada como nada Me han dado un trabajo. trabajo. Me han dado un trabajo. Sí. Me han dicho que me no voy a trabajar en, el... en, lo del centro cultu... en lo del centro comercial. ¿Te das cuenta de lo que están haciendo con nosotros? Sí. ¿En serio sí. para que sí. están haciendo un trabajo? No, pues Estoy pasando ¿En serio que ustedes que tres años nos solucionan en realidad? Si estás, si estás de acuerdo en, en seguir viviendo con mi madre, yo me puedo encargar de. Mira, Julián. ¿De la cosa? De la niña. ¿De la niña? ¿No? Sí. ¿Y a seguir usando trabajo? Tendríamos que renunciar a esa ah, fuente de ingresos, pero. Pero bueno si, tú, bueno, si tú crees que. Mira, Julián, no. No tampoco. En el Japón, en un recidus, que. <risa> ahí ahí quedó. Me encantaría, de verdad. Me encantaría irme de casa de tu madre mucho más que a ti. Porque mira, está pesado últimamente. Pero... Tampoco te metes con un Ay, que nos ha recibido en su casa. <tose> <tose> <tose> lo siento, lo siento. Pero bueno, pues, si ¿sí, te parece bien... Pues vale, yo renuncio. Les digo que hay que lo que interesa. Vale. Te dejo yeah. más. Vamos a la participación del sábado. el sábado me parece pero... que fue el Barça, pero. Me voy a tomar una cerveza. ¿no? <risa> Desde el principio entendía que... que, bueno, que, que ella también estaba, estaba satisfecha con cómo pues, trabajando ella, que sí. el que estaba encerrado en el trabajo era, era él. y pues, o sea, que iba no iba a ofrecer resistencia. Pues, o sea, y a, oye, mira, que, que más me han ofrecido esto, pero que, que, que es muy Muchísimas gracias por... Nada, nada, nada, Sí, verdad sí, soy ah. realista que, yo creo que es realista que un hombre decida ser mantenido por su mujer es muy fuerte para nosotros no sí. uh -huh. no, nos parecés, gusta, ¿no? no nos gusta que nos lo tenga ¿no? No, no estoy de acuerdo tengo muchísimos amigos que son ellos los que tiran de muchos niños y de la casa que ya las que trabajan fuera muchos uh -huh. Por aquí. Escrito sí. sacar uno, dos y tres niños en el periodo en que yo sacaba uno. ¿Auténticos? Vamos. Sí, yo sí, tampoco estaba de acuerdo. Creo que, que ese concepto, porque para mí es un concepto mental es ¿no? de sentirse mantenido. Para mí yo creo que la cuestión es contribuir cada uno con lo que sea al bienestar si se decide convivir juntos. Entonces, ese rollo de sentirme yo mantenido, porque si yo estoy aportando lo que sea que es mi tiempo, mi dedicación y mi vida y mi energía, pues me da igual que sea mi trabajo que sea. Cuidar a los niños ir a recoger a mi suegra, lavar los platos... Es, es aportar lo que uno tiene mientras las circunstancias sean las que sean. Me gusta mucho esto que... que dice él, del de concepto mental, porque me acabas de enviar automáticamente a la madre, a la suegra, ¿no? Porque hay un momento... en que ella dice... Esto en mis tiempos no pasaba, eh, ¿no? Es interesante esto del de concepto mental, ¿no?, de la, la madre parece que también lo, lo tiene, ¿no? No sé si este personaje podría haber hecho algo diferente. La madre, bueno, la madre o la suegra, ¿no?, en este caso. A ver, que no he hecho bastante, ¿yo ya? ¿Veis? ¿Eh? No, hablaba de, él, de concepto mental No, pero yo te pregunto Si lo ¿De hecho fecha? bastante ya Los tengo en mi casa ven Conmigo Reparto mi pensión He trabajado en mi vida con una negra Y los tengo de mil amores Y el tiempo que haga O sea, eso para mí está clarísimo Pero parece ser que soy la mala de la película aquí Pero que hecho yo Si lo único que he hecho es atenderlos Y un sufrimiento porque yo veo a mi hijo que está acabado y veo a ella que está haciendo una labor estupenda. Claro que sí, yo no lo niego. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con la hija? Yo solo sé que la hija está todo el día pegada a mí. No, no sé qué hacer con la criada. Se está perdiendo toda su infancia. ¿Acaso estoy diciendo una tontería? Yo estoy viendo que además se está desmembrando el matrimonio. Y me parece maravilloso que ella defienda a su comunidad, porque aunque penséis que no, entiendo perfectamente lo que está haciendo. Está creando principios en su, en su, en su hija. Pero antes que eso está el amor, está el estar con ella, está el participar en, en su vida. Pero cuando dices que la, que la niña está todo el rato contigo dónde está el, el padre? Que está en el paro y tiene todo el tiempo del mundo para estar contigo? Mi hijo está buscando trabajo <coughs> constantemente. Las <los> 24 horas de <tose> ah. Claro. Yo tampoco estoy a gusto con porque... él. Yo sé que, aunque no me diga nada, yo sé que mete alguna hora de mi padre. Porque sé que va. Bueno, y eso no me gusta. No me gusta bueno, no, nada. No me gusta nada. Bueno, no, nada. Bueno, no, no, Julián, no, no, no. ¿Ese es tu madre, hijo. <risa> ¿Es que nadie vaya bueno, no queremos que generar una discusión madre-hijo. No sé qué os parece esto que os lanzó la suegra. ¿Podría hacer algo ella? Pero a mí me sigue sorprendiendo, después de escuchar a mi madre, que digáis que os dan un trabajo de 1.500 euros y no le cogéis. Porque eso me sorprende. Y os digo que no me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Cuento yo una historia personal. Mi familia ha preferido quedarse en casa dos años. Su mujer trabaja. Tiene un buen puesto de trabajo fijo y, y tienen los pisos alquilados, y en vez de irse a ganar 20 millones de pesetas anuales a Mudavi, trabajando 6 meses, y viendo los 6, ha preferido quedarse con su hija O sea, que necesito lo no tienes que creer. Eso pasa. Porque ha preferido mantener la vida familiar, que su hija se críe con su padre, y que no se ocurra, como les han ocurrido a mis hijos, donde murió mi eh, mujer subieron más tiempo con la abuela que conmigo, porque yo al tener que trabajar a turnos no podía estar permanentemente con ellos. O sea, esas cosas sí pasan. Y hay que saber elegir en qué es prioritario para uno. O sea, lo que es la vida familiar, tener una vida sencilla pero, pero activa, y ser un potencador. A costa de qué? De dos años de trabajo a 1.500 euros. ¿Y después que Una vez que están hechos los pisos, ¿dónde vas a trabajar? Ya no te falta. No es un trabajo como es en una industria que puedes tener 30 o 40 años o puedes estar trabajando en el naval, vas a trabajar toda tu vida, una vida jodida, pero vas a seguir trabajando. Pero por dos años, a 1.500 euros, vas a acabar con esto. Me quedo con esta última coletilla, Juanjo. 1.500 euros, dos años. Aquí hay un conflicto, es obvio no, que okay. hay un conflicto. Perdóname, pero yo estaba me la sé, y siempre es lo mismo. Al final no a quedan sin trabajo y van a hacer los pisos. Y si no va a quedar cara de monto. Si no va a quedar cara de monto. encima sin dinero. Es un conflicto siempre. irreconciliable, al menos hasta ahora y hasta aquí. que Yo creo que ha sido. Un debate interesante, se han abierto muchas ideas, eh, hay muchos conflictos que subyacen de toda la historia que hemos contado. Ha sido muy bonito y muy generoso por, por vuestra parte la participación, sobre todo los que habéis tenido la valentía, de salir aquí para ofrecer una alternativa que a su vez ha generado más diálogo. Y yo solo decirles que, bueno, hoy estrenamos este proyecto aquí, el viernes vamos al Café de las Artes, que es nuestra, nuestra sede, nuestra compañía. No sé si creo que tiene sí. Amanda algo que deciros antes de despedirnos del todo. Bueno, perdona Carlos por interrumpirte porque no lo habíamos preparado. Eh, todo este trabajo que habéis visto y toda esta historia del Teatro que hemos hecho con Laura y Fernando de Madrid, de La Rueda, Teatro Social, que han estado con nosotros trabajándonos, ellos llevan muchos años y mucho tiempo haciendo esto, han estado ahí en la sombra hoy, pero yo les invito a salir un poco a la luz, sobre todo y aunque sea muy rápido, porque hay una segunda parte de este proyecto, y hay una segunda parte donde este grupo se va a abrir, para trabajar con todos los que queráis, ¿vale? Entonces, les doy una pausa. ¡Aplausos! que sientan que hay una necesidad en un barrio y que quieran trabajarla, poniendo su tiempo libre, sus tardes de ensayo, sus fines de semana y, y crear este, esto que para mí es como un caramelo, ¿no? Porque es un poco un regalo también para que los diálogos sigan en el barrio. Y, y bueno, como están así como un locos, si quieren seguir en ¿eh? procesos de este tipo, eh, nos invitan a volver y vamos a volver con otro proceso otro proceso que se abre al barrio, donde vamos a utilizar otra técnica que se llama teatro-encuentro, y, y nos gustaría invitaros a vosotras y a vosotros, vecinas y vecinos del barrio, a que os acerquéis, y durante dos fines de semana vamos a hacer un proceso creativo, no hay que saber de teatro, no hay que ser actores ni actrices profesionales, aunque todos lo parezcan, no todas las personas que han estado aquí en escena lo son, y, y, y lo parecían, ¿no? Y, y os invitamos si os podéis acercar al Café de las Artes, ellos indicarán cómo podéis apuntaros y participar, es gratuito, y nos encantaría si os apetece conocer la experiencia, vivir la experiencia, y protagonizar la experiencia. No sé si sí, por darles una puntita de, más, de, más picante al asunto, decir que vamos a acabar representando algo al señor alcalde y a varios alcaldes más de otras provincias, porque bueno porque hoy estamos tratando un tema que tiene que ver con, creo que nos toca mucho a todos, cierta desesperanza, ¿no? con este de cambiar las cosas, y, y creo que aparece ¿no? el tema de la desesperanza, nos pesa, yo creo que nos pasa a todas. Y, y bueno, también están las oportunidades, y también es bonito saber que están ahí, y hay una oportunidad de ir al alcalde y decirle lo que queremos. Y a muchas personas más, cerca de 400, no os decimos más. <risa> Pero ahí está la propuesta. Así que nada, es Que será bonito. Bravo. Mira, ya, para acabar, definitivamente, yo creo que este último aplauso. Gracias a ustedes por estar aquí dos horas. Gracias. Para... <risa>